crear oportunidades. ¿Hay alguna metodología para ello dentro de los negocios? Pues lo vemos con el experto, así que acompañamos. Negocios en digital eh, novecientos sesenta y dos. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de negocios en digital, el podcast en el que nos encanta y nos apasiona hablar de los negocios y sacamos, ya saben ustedes, todos los días, contenido de calidad de lunes a viernes para apoyar y empoderar a todos aquellos profesionales que se encuentran en este proceso. Y hoy estamos un martes, más último martes del mes de mayo, martes 31 de mayo del 2022, wow, cómo pasa el tiempo. Y pues, eh, antes de entrar y darle la bienvenida a nuestro eh, querido invitado que nos acompaña, de España, vamos, ya saben ustedes, siempre hacerles la cordial invitación que si dentro de tu estrategia de expansión como empresa quieres ir captando eh, prospectos calificados para tu negocio B2B, una buena forma es hacerlo a través de LinkedIn, que es una maravillosa plataforma donde están aquellos profesionales tomadores de decisiones que pues será interesante poderlos abordar de manera inteligente. Esto es lo que nosotros enseñamos en las mentorías Leads for Sales, ya saben katiaman.com es las mentorías, les dejo el enlace en las notas del programa para que puedan revisar muchísima más información. Y bueno, vamos a entrar ya en materia y quiero dar la cordial bienvenida a Oriol Brutao. ¿Cómo estás Oriol? Bienvenido, gracias por estar aquí en el podcast. Gracias a ti Katia, estoy perfectamente y encantado de estar contigo, con tus oyentes, compartiendo este rato de, de podcast. Y se te ve extraordinario, Oriol. Gracias nuevamente con toda esa buena vibra. Nos vienes a traer algo muy interesante, ¿no? Queremos eh, robarte en el buen sentido de la palabra, pues aquellos insights muy, muy interesantes que tú has plasmado en este valioso libro que es El Método Crea. Así que, pues bueno, antes de entrar en materia y hablar del libro, coméntanos quién es Oriol Brutao y a qué te dedicas. Bueno, pues Oriol Brutao, así como en tercera persona, es un actualmente es... Consultor de marketing y de comunicación comercial. Estoy centrado principalmente en entornos B2B, como tú bien sabes, y bien enseñas a tus uh, alumnos y oyentes, el marketing B2B está centrado en uh, desarrollar negocios en empresas que venden a otras empresas, empresas que no llegan al consumidor final directamente, sino que uh, utilizan mecanismos de relación, de, de uh, comercialización y de, en fin, y de uh, trabajo conjunto pues para beneficio del de cliente final, el usuario final. Genial, claro que sí. Ahora, dentro de... Yo, yo sé que, y, y siempre, pues nosotros decimos, traemos siempre invitados de alta categoría que no solo nos traigan conocimiento del, de las aulas, digámoslo así, sino basado en la experiencia. Y tantos años de experiencia, pues, esto es lo que más uno aprende, ¿no? Ya cuando está en el ruedo. Así que, durante tantos años de experiencia tú en estas áreas que has, bien has mencionado, seguramente has recopilado eh, tantas eh, insights que yo, pues, lo, lo estoy mencionando varias veces, porque son aquellas cosas claves que incluso en libros de texto antes no, no, no los podemos encontrar, pero sí producto de esa experiencia. Así que coméntanos primero cómo fue el tema de lanzar este libro y luego este, qué podremos encontrar en él. Bueno, antes de nada decirte, uh, que Katia, que te agradezco que digas que yo soy también un uh, invitado de altura. Bueno, en tal caso sí que te confirmo, que soy de altura física, porque, porque mido más de metro 90 y estoy casi en los 100 kilos. Con lo cual, con lo cual, como mínimo, esto está garantizado. Por lo demás, por la altura intelectual y profesional, lo iremos demostrando si podemos en el transcurso del podcast. Claro que sí, claro que sí. Muy bien. Me preguntas, ¿me pedías qué podíamos trasladar del libro? ¿Qué ha recogido el libro y de alguna forma que pueda ser, ser útil? Bueno, yo creo y, y sabes que se presentó el día 4 de abril, este libro salió al mercado el día 4 de abril, ya tengo y he tenido suficiente tiempo como para recoger los primeros inputs y los primeros feedbacks y ya con cierta certeza, con cierta seguridad de que no solamente hablo yo bien de mi libro, sino que todos los feedbacks que me han llegado son realmente muy positivos. El, el, libro, el libro lo que pretende realmente es a ser un instrumento que aporte y que ayude a desarrollar oportunidades, a crear las oportunidades en las que uno puede pueda digamos conseguir su éxito, ya sea profesional o personal. Y de hecho el libro está basado en, efectivamente es una retrospectiva, está escrito mirando para atrás, está es realmente un libro Digamos que recoge no solamente la vida, mi vida y la de otras personas que están participan de él también, sino uh, la experiencia, la experiencia profesional. Uh, aquí en España se están. Uh, este libro salió bajo el concepto de desarrollo personal, de coaching. Yo le tengo un profundo respecto al coaching porque el, el, los coaches o el, el coaching en sí. Actúa directamente sobre la vida de las personas y a mí esto me, uh, me procura un profundo respecto. Yo lo que, lo que digo de mi libro es que no es exactamente un libro de coaching, es un libro que recoge toda la experiencia profesional en el ámbito del marketing, la innovación y la comunicación comercial y la trasladamos y mira hacia un viraje hacia la vida de las personas. En realidad el libro empieza en un momento de mi vida muy concreto, en un momento en que uh, yo estaba pues uh, uh, sufriendo uh, un desasosiego profesional y, y allí, en realidad allí se empezó a escribir el libro, aunque yo no lo sabía. Ocho o nueve años después... Uh, Ah, habiendo madurado a partir de este momento, ah, de este mal momento, de ese desasosiego que yo, que yo pasaba, ah, mirando para atrás, haciendo un ejercicio de introspección y de aprendizaje de los malos momentos, surgió la idea de poder escribirlo, hacer una metodología sobre ello y poderlo compartir. Porque al final, ah, lo que yo hice fue... Uh, utilizar todo mi know-how en marketing para hacer un plan de marketing para mí mismo y poder uh, salir adelante. Maravilloso, solo lo que nos cuentas y gracias por abrirnos. Y este, me encanta que normalmente a veces pasa, nos pasa como seres humanos, que a veces en el momento de, de, de sombra o de dificultades o cosas que de pronto no vemos la luz, no vemos el horizonte, nos sentimos perdidos, ahí es cuando se está eh, cuajando cosas interesantes para un futuro, que en ese momento no lo vemos, pero que efectivamente pasa, ¿no? Y es, veo de lo que tú nos acabas de compartir que fue algo así, ¿no? Eh, se, a, a veces momentos de disrupción que no nos... Los, no nos los esperábamos, pero que cambian nuestra perspectiva. Ahora, y nuevamente gracias Oriol por este tema. Cuando estamos hablando ya de una metodología, ya adentrándonos un poco a lo que podemos encontrar en el libro, siempre una metodología pues habla de una serie de eh, secuencias, de pasos, de procesos, de algo para ir normalizando eh, un proceso y en este caso es crear oportunidades. Bueno, y definamos primeramente ¿no? en tu criterio qué es una oportunidad y luego cómo podemos ir eh, cuajando o cómo se entiende esta metodología que tú planteas en el libro. Es una pregunta que realmente intenta contestar al libro y me costaría mucho responderlo en una frase corta. Lo primero que tengo que decirte es que este libro que propone un método, el método CREA, Uh, para crear oportunidades para que uno mismo se pueda crear sus oportunidades no pretende ser en absoluto un, uh, un método milagro una fórmula milagro no existen las, los milagros para uh, poder construirse un el éxito el tanto el personal como el profesional o el empresarial valga esto y lo digo lo digo por delante para que nadie para para intentar avisar advertir que nadie compre este libro con la expectativa de que bueno, una vez leído, yo aplico tal cual me lo proponen y luego ya uh, voy, salgo a triunfar. Sí, no, sí, claro. no porque realmente, como todas las cosas buenas en la vida, uno hay que trabajarlas y, y, y hay que sufrirlas no y es cuando pasamos este camino un poco de sufrimiento y de autoencuentro cuando empezamos a, a, a lograr aquellos resultados que, que pretendíamos efectivamente ya volviendo a tu pregunta y, y, y uh, efectivamente este método uh, está basado en, en tres o yo he basado este, este método en tres manantiales digámoslo así o tres pilares. El primero es un método de uh, autoconocimiento e introspección. Es decir, como te decía, a partir de mi propia experiencia. Una experiencia que está basada tanto en lo personal como en lo profesional. Yo llevo casi 30 años ya uh, en el ámbito del diseño, el diseño industrial, la comunicación, la comunicación comercial y el marketing. Y creo que ya puedo empezar a hablar con cierta autoridad o con cierta conocimiento de causa. La segundo, el segundo manantial del cual uh, fluye este libro es, podríamos decir, el proceso de investigación. Yo además, y a pesar de mis años de experiencia, he querido investigar y profundizar en lo que es la creación de oportunidades. Y ahí un poco lo ligo con lo que tú me pides, la definición de oportunidades. Fíjate, fíjate Katia, que todos estamos en el, en la, en la, en el paradigma, en la tesitura, de, de, esta, de esta expresión que es, si pasa el tren, tienes que decidir, el tren de la oportunidad, tienes que decidir si te subes o no te subes a él. Fíjate que todos estamos en este aprendizaje de que las oportunidades nos vienen dadas y uno decide si las agarra o no las agarra. De hecho, yo me he criado en la, en la, en la uh, educación de, bueno, las oportunidades... Uh, están ahí y tú decides cuáles cuál, cuál cuál coges y cuáles no agarras o no agarras. Es más, en el ámbito del management, fíjate tú, no sé si uh, te, es familiariza, te, te estás familiarizada con el método, uh, con el DAFO, que uh -huh. en, en Latinoamérica lo llaman FODA, lo llamáis FODA, ¿verdad? ¿Eh? Um, de, de acuerdo, pues fíjate tú, el FODA tiene dos grandes columnas. La, la columna de aquello que pasa internamente y aquello que pasa externamente. Okay. Y las oportunidades están en la columna de lo externo. Uh -huh. En la tesis del libro lo que propone es no, no, cambiemos esta perspectiva. Las oportunidades las tenemos dentro, dentro de nosotros, dentro de la compañía. Cambiemos el esquema. El casi primer capítulo del, del libro empieza dando esta propuesta. Una propuesta de cambio. Las oportunidades las tenemos dentro y Combinando esas herramientas de que disponemos, uh, podemos uh, convertirlas, crearlas en nuestra oportunidad sin esperar a que nos sean dadas y que vengan de fuera. Este es el segundo manantial que te decía. Disculpa, Muy querías bien. preguntar. No, tranquilo. Me parece interesante este cambio de paradigma, ¿no? De no verlo por afuera, sino que es algo interior, desde la persona, en el ámbito personal o dentro de la organización, si estamos hablando de empresas, ¿no? Esas oportunidades que yo mismo las puedo ir construyendo y que seguramente completando con la idea esta del, del FODA, pues van de la mano en conocerme en intro, esa introspección que tú bien mencionas en el primer pilar, tanto de las fortalezas como debilidades que efectivamente todos tenemos, ¿no? Es así, es así y yo uso el FODA un poco para apalancar esta, esta línea, esta frontera entre lo que nos sucede en la empresa y lo que nos sucede en la vida. Al fin y al cabo, seguramente tú estarás de acuerdo conmigo. Las empresas, los emprendimientos, los trayectos profesionales dependen estrechamente de las personas que lo gestionan. Las empresas pues no dejan de ser un reflejo de las personas que están en ellas. Con lo cual a mí me interesa mucho este trayecto. Bueno, pues para esto, para alimentar este segundo manantial, he tenido que investigar mucho. El libro está repleto de referencias, de citas y de artículos, y de referencias artículos a, a, a, a trabajos de grado, de máster, donde voy desgranando un poco este método, esta fórmula, llenándola de elementos. ¿no? Pero al final no tenía suficiente, Katia. Cuando, cuando había recogido toda mi experiencia en una reflexión profunda de lo que había aprendido en mi vida y de lo que había usado para mí, con mis clientes, de lo que había inves, he investigado, decidí que esto teníamos que confrontarlo, es decir, que validarlo. No podía ser que yo, yo no me quería permitir el hecho de simplemente vomitar aquello que yo sabía sin que el lector tuviese la oportunidad de validarlo. Y lo que hice fue entrevistarme con... 13 personas, 13 profesionales de referencia en el mundo de los negocios. Uh, profesionales con, uh, uh, con uh, algunos con hasta 8.500 empleados. Profesionales que facturan más de 100 y 150 millones de euros. Con profesionales que han crecido por mil en los últimos tres o cuatro años. Y también con deportistas de élite, con directores de escuelas de negocios, con líderes en innovación. En el libro aparecen verdaderos cracks de en sus, en sus segmentos. Y yo les hice esta pregunta, ¿qué es para ti una oportunidad? La verdad es que no, tan, no tenían una respuesta, porque todos estábamos en el fondo, en el paradigma en que todos tus oyentes se encuentran, que es, bueno, la oportunidad es aquello que me viene dado y que yo decido si lo agarro y si me lo adopto o no lo adopto. Y poco a poco, conversando... Um, explorando sus propias experiencias, ex, reflexionando en profundidad, fuimos viendo que realmente todo lo que habían hecho de éxito en su vida era construir sus propias oportunidades. Y juntos fuimos creando este método que yo les, fuimos uh, confirmando este método que yo les proponía. Con lo cual, fíjate tú, tú me pedías qué es una oportunidad, cómo yo Logro cambiar cualquier definición posible hasta hoy de lo que es una oportunidad, porque es que incluso en el trabajo del libro, juntamente, además, no solamente con los 13 uh, profesionales, empresarios y, y deportistas de élite que yo he entrevistado, sino que además con, con, con una gran empresaria que tenemos aquí en España del ámbito de la consultoría, que me hizo el en la que con la que tuvimos que también reflexionar, y un catedrático de la Escuela de Negocios ESADE, que también me ha hecho el epílogo como resumen del libro, con ellos también reflexionamos y vimos como la forma de que teníamos todos de crear oportunidades no estaba realmente validada. En el diccionario se define como aquella ocasión en la que uno puede aprovechar una buena, o, o, o en aquel momento en que uno puede aprovechar una buena ocasión. Incluso el diccionario, leas el que leas, el diccionario RAE de, de, de, de, de, de, de, digamos, de la Real Academia de la Comunidad Española o el del Harvard, tienen esta confusión, tienen este paradigma antiguo, ¿no? Y aquí es donde yo propongo que en todo el libro, en todo el libro, la definición de qué son realmente las oportunidades. ¡Qué maravilla! Y entiendo que para completar la idea anterior, este tema de confrontar y validar si es que toda la información, la investigación que tú estabas validando es parte de, esta ter de este tercer manantial o este, este tercer pilar, ¿es correcto? Correcto. Eh, sí, sí, efectivamente. Yo cuando, como te decía, cuando Uh, logré hacer mi reflexión en profundidad y logré investigar para validar si es que mi reflexión era simplemente una anécdota mía o tenía que realmente encuentros con, con otras realidades, luego cuando descubrí que sí, es cuando decidí hacer esta confrontación con otras personas, porque al final, al final uh, como te decía, ¿no? uh, el management son personas y el management está sujeto a lo que las personas percibimos de nuestro entorno y de nosotros mismos. En el libro hablo, me atrevo incluso a hablar, de que el autoconocimiento es una parte importante de la relación que nosotros tenemos con nuestro entorno. Fíjate, yo te decía al principio, yo no sé si soy un, un, un buen invitado de altura, pero seguro que sí que tengo altura en cuanto a estatura, ¿no? Claro. Mi realidad es que yo hago metro noventa, y esto no lo puedo cambiar, de altura me refiero, que tengo una envergadura... Soy una persona, un hombre grande, grandote, y esto no lo puedo cambiar. Tampoco puedo cambiar muchos aspectos de mi mente. Y muchas veces, cuando estos aspectos de mi mente, de mi psicología, uh, se, se, se contrastan con mi entorno, pueden provocarme ciertos complejos, ciertas sensaciones de, de inferioridad, pero en, esto, en estas diferencias no tienen por qué ser malas. Son realmente nuestros recursos, que cuando entendemos que los podemos poner a trabajar, es cuando entonces ellos trabajan para nosotros y empezamos a crear nuestras oportunidades. Y a crear las oportunidades. Qué maravilloso. Realmente es muy valioso. Me recuerdo mucho, en, en base a lo que te escucho, hay un libro que a mí me encanta también, que seguramente en algún momento lo, lo, lo revisaste, ¿Quién es Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva de Stephen Covey. Lo tengo, lo tengo por ahí, sí. Claro, y él habla justamente de esa introspección, ¿no? Y al final, enfocarte en aquello que tú puedes influir que es lo que tú has mencionado, aquellos recursos que tú tienes con los que cuentas, con lo que la vida te dio para ir trabajando y ver qué puedes ir creando esas oportunidades. Realmente muy valioso. Mi querido Oriol, siempre el, el tiempo nos viene corto, nos pasa tan rápido, aprovechamos tanto, disfrutamos tanto de estos momentos de personajes como tú para aprender y que obviamente la, la audiencia también aprenda. Dentro de esto, palabras finales tuyas, algo que yo no te haya preguntado que tú quieras aportar a la audiencia que te está escuchando. Wow, qué pregunta. Es muy difícil porque ya has notado en mí que me gusta matizar y hablar y, y dar detalles de las cosas. Lo primero, decirte que, claro, evidentemente en Latinoamérica uh, este libro está disponible en Kindle por Amazon y si alguien quiere descubrirlo, pues puede acceder allí. Yo quisiera hacer en este libro también, hay algo que no está escrito pero que está implícito uh, y va en relación a por qué lo he escrito y en el momento en que lo he escrito. Yo recién cumplí, o este año ya cumplo los 51 años, recién cumplí los 50 cuando estaba en medio del proceso del libro, e hice una reflexión que quizás no está escrita, pero, pero sí que tiene toda esta vocación, y es uh, romper una lanza a favor de los seniors. Okay. Yo me encuentro en un momento muy dulce de mi, de mi, de mi carrera profesional uh, y yo también crecí con aquello de que, bueno, cuando seas mayor, en estas... Bueno, pues cuando seas mayor vas a perder un poco las ideas y, y la agilidad mental. Yo estoy, yo tengo que decir que a mis 50 años estoy en, el, en mi momento más dulce de creatividad y de energía. Dos cosas que son muy importantes. Mucha experiencia y mucha juventud. Y esto nos llena de energía. En este libro, y lo siento, no en esta ocasión no hablo del libro porque no está, ins, no está escrito negro sobre blanco en ninguna página, pero sí que está implícito y me gustaría que... que esta oportunidad que tú me das como para compartirlo, ¿no? Y es que este libro en realidad también habla del potencial que tenemos esa gente que estamos ya cruzando la frontera de los 50 y que tenemos todavía mucho recorrido y que la sociedad nos lo tiene que, que ver, reconocer y, y, y darnos coraje y tomar coraje para que cuenten con nosotros. Ya te digo, yo insisto y si sirve de ejemplo, yo estoy en, mi, en uno de mis mejores momentos profesionales y me gustaría que esto se contagiase a, todas tu, a toda tu audiencia qué eso nos quedamos con contagiarse, ¿no? con ir creando esas grandes oportunidades pasado esa barrera de los 50 que posiblemente hay como una especie de mito, no. ya es como que estamos de bajada en esa época ¿por qué? para nada, toda esa energía a través obviamente de una buena alimentación, de buen pensamiento y una serie de cosas también que seguramente algo lo tratarás en el libro, pero es Correcto. así y esa experiencia tan valiosa que se va acumulando con el largo de los daños, pues ahora se ha visto que las, las generaciones duran más tiempo, ¿no? Entonces hay más oportunidades para brillar, para aportar a la humanidad. Y bueno, en nosotros está eh, cuando se pasa esa barrera de hacernos escuchar, ¿no? Mi querido Río, mil gracias nuevamente. Eh, seguramente la gente que respondió, dijiste en Candor, pero ¿dónde te pueden eh, ubicar a ti si alguien quiere contactarte? Vale, ningún problema. Yo tengo mis datos en LinkedIn, en Oriol Brutau, buscando Oriol Brutau. También tengo una página web bueno que está en permanente construcción que es oriolbrutau.com y yo creo que a partir de ahí tienen um, recursos suficientes como para contactarme. Es más, estaría encantado de que me contactasen y además si alguien ha tenido ocasión de tus oyentes, de, de tus seguidores de poder haber leído el libro, me encantaría recibir el feedback porque del feedback es de donde nos nutrimos, de este diálogo, no. a, a, como, hacemos, como estamos haciendo ahora, a dos, a dos bandas. no Por supuesto, el feedback es oro puro, pues eso nos ayuda, nos retroalimenta, nos da puntos de vistas diferentes para enriquecer, obviamente, una segunda versión. Y, y, y saliéndonos un poquito del tema y aprovechando, ¿qué tiempo te llevaste en armar este libro? Ah, como decía aquel, eh, me llevó toda la vida y un año de escribirlo. <risa> Estuve toda la vida toda la vida diseñando el libro y un año de escribirlo. Yo tuve tuve la agradable la agradable fortuna, de hecho, fue algo que yo busqué y que yo me creé de irme a vivir uh, un año uh, a Irlanda. En Irlanda está a 2000 kilómetros de España, Irlanda más o menos. Y es otro país dentro de Europa y yo decidí que ese año Tenía que romper con mi entorno, con mi zona de confort y agarré mis, uh, mi familia y me la llevé un año a, a vivir a Irlanda, a escolarizar a mis hijos allí. Y allí uh, y esa distancia me, me dio todo lo que necesitaba de inspiración, de oxígeno, de aire y en un, en un curso, en, un, en diez meses en realidad, pude escribir este libro que llevaba meses, por no decir años, ya uh, uh, preparando y tomando apuntes y confeccionando, un poco desde el momento en que, más o menos sobre el 2014, yo empecé a entender que lo que, tenía, que, lo que me estaba pasando a mí, si lo podíamos compartir con otros, era uh, fuente de uh, uh, ocasiones para que los otros también tuviesen uh, una, una buena metodología para uh, uh, regir, ¿no? que le llamamos aquí en, en, en, en España, para uh, sobrellevarse. ¿no? Y de alguna forma, uh, pues bueno, la respuesta... Ya ves que yo no tengo respuestas cortas nunca, ¿eh? pero que de alguna forma es me llevó, me llevó toda una vida a prepararlo y más o menos en un curso escribirlo. Y otro año, más o menos, hasta que la editorial lo sacó. Es decir, que de alguna forma a nadie, nadie puede afrontar una pieza, un libro, pensando que bueno, que será un momento, será un trimestre, no, no claro. en absoluto. Lleva es todo. Mucho loco, trabajo. Interesante, valiosa reflexión. Muchísimas gracias. Felicitaciones y todos los éxitos para este libro que pueda desarrollarse más, que puedan haber nuevas ediciones con ese feedback maravilloso que ya debes estar recibiendo. Y pues bueno, desde aquí nos despedimos. Gracias a ti, gracias a la audiencia por escuchar el podcast en las diferentes plataformas: en Spotify, en Google Podcast, en iBox, en iTunes. Ya que están ahí por los podcasters, por favor, entrar y dejar sus valoraciones de cinco estrellas en el podcast Negocios en Digital, que esto nos ayude. A que más personas puedan abrir y descubrir el podcast, ¿no? Lo mismo en YouTube, porque esto sale ya ves, en vídeo también. Así que, y si saben que alguien está justamente necesitando este contenido, pues compártanlo, que es completamente gratuito. Y con esto apoyamos de poder a todos aquellos profesionales que buscan ser mejores personas y crear nuevas y mejores empresas. Se les quiere mucho. Un Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao. Adiós.